Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Gómez Roa, soy politólogo, presidente de la Asociación para la Transparencia Pública y del Índice de Intra. Ante todo, quería agradecer al señor alcalde, al ayuntamiento y al equipo vinculado al Gobierno Abierto la excelente disposición a la hora de colaborar con el Índice de INTRA y la hospitalidad mostrada al concertar este acto conjunto que sin duda es en pro de la transparencia y el Gobierno Abierto. Aprovecho para felicitar eh, el trabajo que se ha hecho durante todos estos años porque sin duda este resultado no es fruto de la casualidad, también de la causalidad, siempre hay una causa-efecto y como hemos estado hablando hace un ratito eh, aquí se ha hecho un, trabajo, un arduo trabajo y, y sobre todo se ha demostrado un altísimo compromiso con este concepto de transparencia que, que más, más allá de ser un fin es un medio para obviamente involucrar y, y, y atraer a los ciudadanos hacia los procesos de toma de decisiones. En la reunión que hemos tenido previamente eh, me he quedado gratamente sorprendido por las acciones que se están llevando a cabo desde esta institución en pro de, por supuesto, fortalecer no solo ya la transparencia, sino pilares tan importantes para el Gobierno abierto, como son la participación ciudadana. Quizá ahí está la clave ¿no? del Gobierno involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y, por supuesto, la colaboración. Bien, me gustaría explicar brevemente qué es Dintra. Dintra es el primer conjunto de índices dinámicos ...basados en la medición de la transparencia pública. Cuando hablamos de dinámicos, hablamos de transparencia en tiempo real. Eh, los propios ayuntamientos, instituciones, así como ciudadanos y actores sociales... ...pueden loguearse en, en la página web de intra ...y comprobar que toda la información que ahí se publica es veraz. O sea, es el primer índice que al mismo tiempo que obviamente da una valoración eh, cuantitativa, nos vincula cada uno de los indicadores con la propia información, de, de, en este caso del ayuntamiento, con lo cual es el primer índice que es realmente transparente. Si hablamos de, transparente, de transparencia, pues tenemos que obviamente construir modelos que estén basados en este concepto. Y es dinámico en el sentido de que hoy obviamente tenemos una puntuación, pero esta puntuación puede ir cambiando en tiempo real. Es decir, cuando un ayuntamiento incorpora ...una novedad dentro de esta materia de transparencia... ...puede subir la información a, al índice en tiempo real... ...y obviamente esos porcentajes y esas valoraciones... ...van cambiando de manera dinámica... ...también es un índice que es indexable... ...se va a indexar un sello... Eh, ...como el que figura en el, en el certificado... ...dentro de la página web del propio ayuntamiento... ...para que los ciudadanos y actores sociales... ...puedan entrar y comprobar pues, la veracidad... De, ...de los datos que publicamos... ...y también es un índice abierto y colaborativo porque, obviamente, permitimos la participación no solo de las propias instituciones, sino de los principales actores de la sociedad civil y los ciudadanos para que hagan propuestas sobre cómo mejorar la transparencia y cómo mejorar este índice añadiendo nuevos indicadores. Adelanto que esta semana se incorpora, ahora mismo son 142, vamos a incorporar dos indicadores nuevos. Uno sería que los ayuntamientos cuenten con módulos de accesibilidad para que todas las personas con alguna... Eh, discapacidad puedan eh, acceder a la información y el segundo, que la información esté a un máximo de tres clics para que sea transparente, es decir, fácil para el ciudadano el acceso a, a la información. Como bien explicaba, no me voy a extender en este punto, el índice eh, mide eh, seis grandes áreas de, de transparencia, la primera sería la transparencia municipal, económica, contratación pública, contratación eh, y obras públicas eh, y la parte de, de Open Data. También participación y colaboración ciudadana. Eh, en este momento, eh, el 19 de, de febrero, presentamos este estudio. Eh, el DINTRA, Ayuntamiento de Municipios, se han evaluado 52 capitales de provincia, más dos ciudades autónomas, con est en estos 142 indicadores, en esas seis grandes áreas que, que hemos hablado. Eh, los datos. Eh, eh, Teniendo en cuenta los magníficos resultados que se han obtenido en esta zona de España, ¿no? en la que se encuentran los tres ayuntamientos más transparentes, a la cabeza de ellos Donostia, San Sebastián, eh, Vitoria y Pamplona, podemos decir que esa no es la tónica que se sigue en el resto de, del conjunto del Estado español. Eh, tenemos, digamos, por poner un ejemplo la ciudad de Madrid con un 39% de, de transparencia. Y el mayor grueso digamos, de ciudades capitales de provincia se encuentra en la horquilla que va del 25 al 50%. Ahí tenemos el 38% de los ayuntamientos capitales de provincia en España. Por lo tanto, eh, digamos que en este área tenemos la excepción que cumple la regla, pero también, sin duda, eh, tenemos ayuntamientos que son un ejemplo a seguir para el resto. ¿no? El trabajo y el esfuerzo y el compromiso en materia de transparencia tiene un resultado y ese resultado es la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Por supuesto en esta área de España este trabajo ya está hecho pero nos tiene que servir, servir como un modelo para el resto de, de, del Estado. Bien, Termino ya simplemente dando los datos eh, sobre el cumplimiento de Donostia San Sebastián que es el primer ayuntamiento más transparente del Estado español que cumple 129 indicadores sobre 142 ...un cumplimiento del 91%, solo un indicador por encima de Vitoria... ...y solamente ya termino apuntando alguna área de mejora... ...como podría ser dentro de la transparencia del Gran Bloque de Transparencia Municipal... ...porque en el resto hay cumplimiento muy alto, cercano a la mayoría de los casos... ...en el 100%, como podéis comprobar la herramienta... ...es decir que se podría mejorar en la parte de información de cargos electos... ...que está ahora mismo en un 75%, información sobre normas e instituciones municipales... ...que está en un 91%, y planificación y organización del ayuntamiento. Termino diciendo que la transparencia es un concepto transversal y vertebrador del sistema político y social y que sin duda es el mejor antídoto contra la corrupción. Muchísimas gracias.